Este domingo, la noticia con la que Paula Chávez amargó a sus seguidores. Por estos días, a Paula Chávez se la ve feliz y más relajada que cuando hacía televisión todos los días. Además, los frutos de Bake of Argentina le hacen muy bien. Ya que sus seguidores se engancharon mucho con el reality. Por eso, con el anuncio de la modelo sobre el programa del domingo, pusieron el grito en el cielo. Mira la postal al final de la nota. Paula Chávez está en un momento de plenitud de su carrera. El abrupto y dramático final de este Es el Soul abrió el puertas a otras posibilidades laborales. Y finalmente, eligió Telefe con Back Off, un reality de pastelería. En ese sentido, recientemente expresó en la charla con intrusos que, muy bien, muy contenta. Fue difícil tomar la decisión de irme, dejé muchos amigos y compañeros. Las cosas quedaron muy bien con Ideas del Sur. Los quiero mucho, entendieron mi situación de que quería trabajar menos y no hacer un programa diario y estoy muy feliz. La situación económica con Ideas del Sur, le preguntaron. No muy bien, como todos que no cobran desde diciembre. Confirió que ojalá todo se solucione lo más rápido posible, señaló ella. Ahora, feliz con su nueva etapa, Paula ganó aún más seguidores, que están atentos a todas las novedades del programa de Telefe. En ese sentido, la conductora los desilusionó con un anuncio sobre el domingo. Pero que será excepcional. Otro episodio de Almohadilla Bake Off Argentina. Este domingo no hay programa por los Martín Fierro. Volvemos el domingo 10-22.45 hs, anunció la conductora. No puedo vivir sin back-off, comentó una usuaria. No, exclamó otro. No, no, no puedes dar esa noticia. El domingo es almohadilla Back Off Argentina. Que gane Gaston. Como agregó otro. No, no, puede ser. Un domingo sin fair Back Off no es domingo, lamentó otro.